Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder. Esta vez Gaijin nos trae a Dominación Normandía. Esta vez eh, me he escogido tanques americanos como ahora veréis. con un BRD de 7.3. En la mayoría de los vehículos un 7.0 que es el M46 y 6.7, tanto el M56 como el T26E5. Voy a salir como... Si gusta con mi M56 cuando voy rápidamente a por una zona como en este caso iré por la zona c empezamos así después iremos poco a poco intentando acercarnos a B a través a través de todos esos campitos y hierbas en fin con mucho cuidado pues somos muy blanditos tenemos un buen cañón pero dicho no tenemos ningún tipo de blindaje venga ya estamos en la máxima aceleración este tanque ya sabéis este que hace carros acelera rapidísimo tiene una velocidad bestial pero hasta 45 kilómetros por hora venga. entre una cosa y otra prácticamente hemos llegado a C así que aquí que estamos pisando una... ya C venga ellos han tomado A evidentemente están muy cerca mientras vamos a, hacer, vamos a echar un vistazo a ver la salida del respawn de ellos venga, ahí, Tiger a ver, 500, 700 metros aproximadamente que yo recuerde, no me voy a poner ahora no, a usar el telémetro. vamos a intentar a esa distancia venga, por ahí le están arreando ya venga, venga, vamos a ver, zona no capturada, perfecto esto sigue avanzando, venga, vamos a adelantarnos un pelín a 700 venga, crítico ahí, venga, estupendo, ahí lo tengo enfilado está reparando venga, vamos recarga. otro impacto ahí ¿eh? un poco bajo venga, recarga a romper más arriba, vamos bingo, estupendo objetivo destruido a 700 metros bueno, pues, la primera víctima aquí evidentemente esto tiene que ser rápido, no te puedes quedar mucho tiempo aquí arriba si te quedas mucho tiempo estás muy expuesto tanque ligero por ahí, venga hay gente, ah, ahí mi compañero dispara, hay gente asomándose aquí al paseo venga esa marca, vamos a ver, es un 600 metros aproximadamente venga ese tío no lo veo, venga vamos a intentar, a ver, por ahí... no, debe estar escondido ve A ver, a ver, a ver si me posiciono mejor. Ahí está. Ese es el cañoncito. Vamos a ver, venga. Vamos. Ah, se escapó. No creo que sea ese. A ver, a ver, esa parte de. Ahí. No, ese no es. Está justo. Mira, ahí también un compañero también dispara. Venga, yo marco. Venga, vamos a ver venga vamos aproximadamente por ahí no, tampoco, ese ya no está ahí venga, artillería, esa marca ha servido para algo venga, estamos listos sigue marcando justo por ahí, pero venga, vamos a vigilar este flanco venga no tropieces, venga vamos a ver si alguno más aparece por aquí por el respawn qué distancia le di a este a este tiger fueron 800... que es esto y ah, 906 ah, ese ese carro ligero que marcaron antes me olvidé totalmente pensé que estaba cao venga vamos a salir con el m47 es un br7.3 los proyectiles perforantes de 193 milímetros tanque la verdad podía tener un poco más de... venga vamos a defender la zona que he dicho la zona <risas> que disparate no hombre no. Ah, no hay que defenderse hay que defenderse ahora sí venga y es un gran object no, me dos, no sé si lo habrán destruido el enemigo va ganando Muy bien. la zona B es suya la A también, solo la C nuestra y casi la perdemos Venga, ya se ven tanques medios por ahí callejeando por B y por el paseo marítimo como digo yo ahí, ahí. Venga, y otro tanque ligero por ahí a la derecha quién será el pájaro, puede ser el mismo de antes venga, vamos a cubrirnos con los arbolitos y venga, otra marca por ahí quién será venga, vamos a ver no veo nada, vamos a ver por aquí, por allí a ver, a ver, a ver venga. ah y ese tras. venga, ahí parto, pero sin penetración venga, estupendo, Ayuda para matar al enemigo muy bien, oh, estos bichos de frente o así el lateral vamos a decir en ese ángulo es muy difícil poderlos penetrar menos con un proyectil de 193 milímetros de lateral pues prácticamente los revientas y si lo coges por detrás perfecto además además el is 3 es un tanque que tiene una recarga pues tiempo muy elevado venga vamos a ver quién se nos cuece por aquí ¡Ah! estamos perdiendo c Estamos perdiendo C, pero estoy viendo marcas por aquí, por todos sitios Y hay un tanque ligero Y mi compañero cae Y C, C Pues C no la conquista nadie Puede haber sido un Suicidio mutuo Pues sí, tiene toda la pinta A no ser que sea el tío demasiado listo Y esté sin pisarse esperando que alguien llegue también puede ser, venga nosotros vamos a tomar C y vamos a estar atentos venga, mi compañero el de antes, mi cadáver está aquí, venga esa marca ahí a lo lejos y este tiene, ah, ese tanque ligero tiene toda la pinta de haber sido el que pisó por ahí hay otro, ah, ahí está, zona de artillería, para variar Tanque ligero por ahí delante. Muy lejos. Venga, por ahí otro destruido. Aquí no debe de quedarme mucho tiempo. No debería. Venga, esa marca. Ahí a lo lejos. Venga, mi compañero se ve que la ha destruido. Venga, él sigue. Estupendo. ¿Quién es? Ese es mi compi. Ahí está. Muy bien. Venga, vamos avanzando. 114, ese está más lejos venga, antiaéreo ahí, por las calles y tanque medio por delante vamos avanzando poco a poco 500 metros es buena distancia adelante son 300 venga, vamos a ver qué hay por aquí ese tío, ¿a cuánto está? vamos a ver ahora ha sido un avión midiendo distancia a si está a 400 a 400 bueno, ya más o menos tengo una referencia por si me aparece alguno por ahí a esa distancia ya sé que son 400 aproximadamente un pelín menos Venga, vamos avanzando es una pena que este Todavía no tenga en este tanque. Pues no he mirado las modificaciones. No sé si quiero cargas huecas. Porque creo que fuleado a tope no tengo. Creo que no. Venga, avanzando. A ver qué es lo que pasa por aquí. ¡Ah! ¿Eh? es esto? ¿Qué me dispara? a ah, Misil. Venga. Por ahí, por ahí. Venga. Apaga el... Venga. Otro leñazo. Duro, duro. Venga. ¿Quién es? ¿Quién es? Míralo. Aquí está. BMP. Ah. Pues tres impactos podido aguantar. Eh, y tú nada, y tú ninguno, listo, cao. estupendo. Venga de 32, no, venga, vamos a salir con el M48, venga, sí, tiene cargas huecas, estupendo, venga, vamos a por él. Bueno, con este ya directamente nos vamos al meollo, a la zona C, a la zona P, perdón, tanque pesado por ahí. Venga avanzando. 400, sí está bien, 400 o menos ¿quién hay ahí? una marca, vale venga vamos, ahí, artillería la zona B no es nuestra, esta partida no ah, ¿qué es eso? reventón, venga vamos a, vamos a cubrir por este flanco a ver qué es lo que hay la zona mi compañero está a punto de tomarme hay un tanque pesado ahí rodeado impacto, muy bien otro tanque pesado a ver qué tenemos por aquí Y mi compañero, ahí venga disparos por doquier, venga T-29 venga, ahí está marcado venga, otro impacto Me ayuda por matar al enemigo eso es que mi artillería ha dado su fruto, venga, vamos a ver, venga, a ver. No, no te quiero estorbar no puedo pasar, no veo nada. Eh. Ah, tiene que estar cerca. Venga, 400. No dejamos en 400 tampoco. Es mucha diferencia si el tío está relativamente cerca. Venga, vamos avanzando. Venga, a ver si este humo se despeja un poco. A ver, antiaéreo por ahí delante. Dos antiaéreos. No veo nada. Ahí, mi compañero. Este nuevo tanque. Venga, vamos. Listo. Está despejado esta parte. Venga, vamos avanzando por aquí, poco a poco. Y a ver, eh, esa marca. Vamos a ver qué hay por aquí, qué hay por aquí. ¿Qué es esto? leopard Venga. Listo, destruido. Y ah, ¡Oh! mouse. No. Venga, vamos. Ay. <ríe> qué desastre. <ríe> es lo peor que te puedes encontrar aquí se va el humo y aparece un mouse madre mía el señor venga 326 no, si está el mouse por aquí vamos a por él con un tanque pesado como este 211 milímetros venga, vamos ¡Ah, el mouse se fue el humo y apareció el mouse no podía haber sido otro no, tiene que haber sido un mouse Qué desastre venga, pues nada, avanzamos Vamos a por la zona B. Tenemos que tomar B, sí o sí, si queremos ganar esta partida. Porque poco a poco la estamos perdiendo. Ya hace ya tiempo que no vamos nunca por delante, seguimos perdiendo. Y ahí nos queda mucho trabajo por hacer si queremos ganarla. Venga, vamos. ¡Eh! Alarma nuclear. Sí, bien hecho. Bien hecho. Pues si es de los nuestros, esto se va a arreglar en un momento Estupendo, venga, vamos a buscar por aquí un pelín de recodo Aunque creo que normalmente cuando la bomba nuclear la tiramos nosotros Tu tanque no suele destruirse Los que ya tienes destruidos, pues sí Pero si ahí tienes alguno vivo en escena, pues yo creo que no Que vamos. Un poco no un ridículo pero bueno en fin si ganas pues ganas venga pues muy bien tomando yo creo que sí que es nuestro venga vamos a vigilar el aire eso es un caza ese es imposible que sea el que lleve el premio ese caza otra vez por ahí no pasando por el respawn pero es un caza no tiene que ser alguien alguien tiene que llevar el premio y no es ese se caza otro avión ese pasa demasiado rápido también tiene que ser un caza correcto tampoco puede ser pues no tiene que estar tiene que estar al caer muy bien venga por ahí se oye avioncete Ahí está, venga, victoria. Madre mía, qué espectáculo. El champiñón. A y... ver tiembla todo. Pues esta, esta ha sido la victoria. Bueno, creo que estábamos conquistando B y haciéndonos ya con la partida, pero esto ha sido ya el jaque mate. Dos objetivos terrestre destruidos, he perdido tres, correcto el t 32, no, no se considera baja, aunque haya caído el pepino, <ríe> y sexto en el equipo, estupendo, eh, siempre de vez en cuando es, es bonito, es chulo ver este tipo de finales, sobre todo mmm, cuando nos toca ganar, otras veces en otra partida, recuerdo en Berlín, es que me cayó al lado 29.848, sexto en el equipo, 92% de actividad, 10 impactos, 2 objetivos terrestres destruidos Y la victoria con un petardazo nuclear, <ríe> muy bien, estupendo Pues nada, espero que os haya gustado la partida aquí en el escenario de dominación Normandía Sobre todo el final, apoteósico Y nada, recordad abajo en la caja de la descripción, enlace de Discord para el cuadrón Ibis Tenéis también el enlace de Instagram y el enlace de Facebook. Y también os dejo el enlace al canal el Twitch, nuestro amigo Draconianus. Pues esto ha sido todo en Normandía. Espero que os haya gustado la partida, sobre todo el final. Y como digo siempre, nos vemos en un próximo. ¡Chao, chao!